muy buenas mi gente bonita de youtube ¿Qué tal ¿Cómo estamos yo estoy muy bien siento traer el vídeo un poco tarde pero es que he tenido problemas con el ordenador y hablaremos de eso mejor el sábado o el domingo en directo en twitch o por aquí ya os contaré los que ya lo sabéis pues bueno ya sabéis la historia ya sabéis qué pasó ya resuelto mi problema con el ordenador así que ya podemos volver a la normalidad y hoy os traigo la guía de personajes número 2 Mira, estos son los que le gusta a tu hermana. <risas> Rápidamente, ¿qué vamos a ver en esta guía? En esta guía, muy por encima, vamos a ver los nuevos personajes. Bueno, bueno, nuevos. Son los personajes que no salieron en la otra guía, ya que, pues, Superman Champions ha estado metiendo personajes muy a menudo últimamente. Y me veo en la obligación de hacer un vídeo, ya que hacer shorts o cosas así muy cortitas y escuetas, pues, se quedan un poco cortos para poder hablar de todo lo que tiene un personaje. Y, sobre todo, para hacer una comparación y, a lo mejor, un tier list más adelante. Pero como todavía falta que salgan más personajes y a saber qué personaje saldrá con el nuevo mecha que saldrá próximamente Pues todavía falta mucho para la tier list hasta que no esté todo cerrado o podemos hacer una tier list provisional si queréis Pero tenéis que dejármelo en comentarios y dar like a este vídeo Si llegamos a 50 likes más adelante puedo hacer la tier list o la podemos hacer todos en Twitch Juntitos una, una noche nos ponemos ahí, nos ponemos a debatir sobre qué mecha es mejor, qué por qué, no sé qué Si queréis ya me decís algo, así que comenzamos el último personaje que habíamos hablado Había sido de Silver Deacon ¿Vale? Pero quería rectificar unas cosas Sobre todo sobre Vita Así que ahora os voy a decir más o menos Qué es lo que dije mal Me emocioné un poco y pues eh, saqué conclusiones erróneas Pero bueno, ya que he interpretado mejor Cómo funciona la habilidad de Vita Os las explicaré rápidamente Vámonos al juego La habilidad pasiva de Mecha de Vita es esta de aquí Vale, ¿qué hace esta habilidad específicamente? Esta habilidad lo que nos hace es Recuperar más rápido el escudo Recovery, cooldown y shield recovery Recovery, cooldown lo que nos hace es disminuir el tiempo de cooldown para comenzar a recuperar nuestro escudo. Por ejemplo, si el escudo de un mecha tarda 8 segundos recuperarse, pues a nivel, a nivel máximo, que si tiene nivel 6, en vez de tardar 8 segundos, tardaría 5 y medio o 6. Y luego el Shield Recovery es la velocidad con la que se recupera este escudo. Lo no es que nos dé más, es que se recupera más rápido. O sea que el, la barra sube más rápido la recuperación de escudo. ¿Sabéis la barra que tiene debajo de vida el mecha. Que luego está la barra azul. Que es la de escudo. Pues esa barra subiría más rápido. Bueno, supongo que lo habéis entendido, ¿no? A ver, a ver, a ver. Ahora ya no sé qué orden tienen ahora mismo, ¿eh? Estoy un poco confuso. Pero bueno, vamos a hablar sobre Kizuna -ai. Kizuna Kizunay, -ai, bueno, fue a un evento sobre la niña esta que es... Como VTuber o algo así, joder, me estoy quedando ciego. Que no lo conseguí y tampoco puedo entrar al evento, por eso no hice vídeo. Muchas gracias, Supermancha Champions. Bueno, ¿qué habilidades tiene Kizuna? En verdad, Kizuna no tiene ninguna habilidad. Kizuna es el único personaje que puedes modificar tú a tu manera con las habilidades que quieras. Esta es su parte positiva. Porque cuando ves una Kizuna, no sabes qué, qué habilidad de piloto tendrá. Y bueno, la habilidad de Mecha se puede cambiar en cualquier piloto. Pero con Kizuna lo malo es que no sabes qué habilidad tendrá de piloto. Y aquí está más o menos lo que viene siendo la, la trampilla, ¿sabes? Pero bueno, vamos a hablar, vamos a hablar sobre. Cyrus, estuve haciendo un testeo a nivel numérico, bueno en su momento porque ya ha pasado un tiempo desde que lo hice hasta que ahora que lo estoy grabando, pero bueno estuve mirando eh, a nivel matemático, o sea a nivel real si su habilidad es realmente buena. Y no sé cómo decir esto, la verdad. Pero a nivel de habilidad no me gusta nada. No sé si recomendarlo o no recomendarlo porque creo que depende de sensaciones más que otra cosa. Yo he llegado a la conclusión de que no hay mucha diferencia entre llevarlo y no llevarlo. O sea, se nota. Se nota se nota bastante la diferencia. Cuando llevas un Foxy con Cyrus a nivel máximo y encima de un Tech de recarga más rápida, pues se nota. Pero claro, es es muy cómo decirlo es muy subjetivo a lo mejor a ti puede que te vaya mejor otra cosa o te interese otra cosa otra de las tantas habilidades que hay de mecas así que esto es muy subjetivo pero he llegado a la conclusión de que se aprovecha más esta habilidad en un meca que es tipo fox y tiene un cargador muy grande hace bastante daño balas son relativamente rápidas por ejemplo en un mike no tendría sentido en un trío podría ser ya que al fin y al cabo es el personaje de trío pero como ya sabéis trío cuando cambia de armas se recarga automáticamente. Ya os traeré más adelante a la persona que se encargará de más o menos enseñarme cómo se juega con el trío y nos dará, supongo, que consejos sobre qué personaje va mejor y cuál no recomendar. Como os he dicho, depende más de sensaciones que y sirve más para mecas que tienen una alta velocidad de proyectiles y una gran capacidad de proyectiles nos fijamos en los mecas que tenemos actualmente nos podría servir para Firefox Skylar lo dudo mucho la verdad ya que tiene, tiene proyectiles altos pero no hacen demasiado daño como para dar una recarga demasiado sustancial Hosting no lo recomiendo porque bueno, aunque ahora creo que le han subido un poco la, la velocidad de proyectil y la cadencia diría que no merece tanto la pena Huracán podría ser, aunque su recarga también es muy rápida obviamente Raven como que no, Neutron Star tampoco porque su velocidad de recarga es increíblemente alta Voltus Podría ser uno de ellos Northern Knight quizás Alborada Una habilidad que se tiene que combinar sí o sí con Tech Y para mí no merece mucho la pena Si tú conoces alguna manera De que merezca la pena O si tú tienes alguna experiencia que de, Con la que puedas decir Vale, esta habilidad también sí que me sirve Porque la uso de esta manera Pues déjalo en comentarios Y así ayudarás a la gente nueva Que está empezando Y a mí también Ya que al menos yo Jugándolo y probándolo Con diferentes mecas No es algo que te puedas dar cuenta O sea Tú si eres consciente Sí que te vas a dar cuenta Porque solo lo sabes tú No sé, es un poco... Oh. Cool. Depende del lugar, de la zona, de contra qué enemigo te enfrentes, qué meca lleves y medium variantes. Solo nos quedan tres personajes de los que vamos a hablar, pero son personajes que la verdad que dan mucho que hablar. Comencemos por yu Chon, una de las nuevas traducciones que ha puesto SuperMedia Champion, la piloto de Ventorus. ¿Qué habilidades tiene yu Chon? Como habilidad de piloto, lo que nos da este personaje es que siempre cuando esté montado en un skate, tendrá un 5% más de movilidad y un 5% más de daño, hasta un 13%. Y como habilidad de meca lo que tenemos es que cada vez que hacemos combat skill una Q, en el caso de Ventorus, pues un desplazamiento lateral, damos en modo Berserker, pues un unas, un ataque con las arpas, pues haremos de 100 puntos hasta 125 puntos a mecas y, y de 20 puntos a 35 puntos a pilotos que estén cerca nuestro, con un cooldown de 20 segundos. ¿Qué opino de esto? Opino que es una mierda. <risa> Es algo fatal, la verdad. Eh, si pudiese aprovechar los dos zarpazos que tira Ventorus, en este caso, pues sería un poquito menos mal. Ha pasado ocasiones en las que me he enfrentado contra personas que llevan a este personaje, bueno, o esta pasiva de Mecha, y al estar ellos detrás de alguna pared o algo así que nos separase, sé, una pared, simplemente una pared, me ha hecho daño el, el, el relámpago este que me cae, por así decir, como si fuese Voltus, pues algo así. En estos casos, pues más o menos sí que se puede ver su eficiencia, ¿no? Pero el problema es que de 100 a 125 y gastarte todos los puntos que tienes que gastarte para poder subirlo hasta nivel máximo y so solo conseguir 25 más de daño y luego tener que esperar 20 segundos otra vez. Normalmente las peleas de mechas que son como Ventorus que no pueden estar ni 3 minutos así de juntos contra otro mecha porque es lógico uno de los dos tan cerca revienta. La verdad es que este personaje es fuerte por su pasiva de piloto pero una de las grandes virtudes de este personaje es que cuando estás encima del skateboard, haces daño tanto a mechas como a pilotos. O sea, imagínate tú estar encima de un skateboard con un sniper dorado o con un Ion Cannon dorado. Literalmente, si lo tienes a nivel máximo, podrías reventar a cualquiera. Esto es su, su gran virtud, pero también su gran inconveniente. Tenemos que tener en cuenta que siempre vamos a tener que tener un skate. En, y que siempre que nos revienten el skate antes que muramos nosotros, que raramente pasa, a veces hasta se queda el skate ahí tirado y has muerto tú antes. Tendremos este buff. Tenemos que tener en cuenta que este personaje. Tiene un counter a día de hoy. Es fuerte, es muy fuerte, sí. Pero siempre tiene que estar en un skate. Si no, no vale de nada. A diferencia de Vita, que no hace falta que esté en un skate para hacer más daño siempre a un mecha. El counter de este personaje es... Nuestra querida Lilian Como ya dije en la guía anterior Su pasiva de piloto Es que nos da más, más velocidad de movimiento Y una reducción del daño Siempre que estemos En un vehículo Eso incluye el skate Si estamos en modo piloto Y nos encontramos Con un Yuchón de cerca Si lo tiene a nivel máximo Tendrá bastante más daño Que nosotros Pero nosotros tendremos Un poquito de reducción de daño No será lo mismo Que si no vamos con Lilian y Nos encontramos con un Yuchón. Obviamente esto ya es cosa De ir jugando con este personaje Y a ver si toca Y a ver si no toca Pasemos a hablar de Serena Serena me la compré Porque me daba Mucha curiosidad de este personaje Pensaba que su habilidad pasiva era bastante inútil y vamos a hablar sobre sus habilidades de piloto como habilidad de piloto lo que nos proporciona a pequeña serena es que tenemos un 10% de recuperación cada vez que nos usemos un ítem o sea unas vendas cuando el personaje esté curándose con unas vendas tendrá de un 10 hasta un 20% más de vida a la hora de recuperarse y esto dentro de tinted match cuando cojamos un paquete de estos del suelo también nos recuperaremos más como pasiva de meca lo que tenemos es protect and recover lo que nos proporciona esto es que nos da un porcentaje superior de recuperación de escudos aparte de eso tendremos un un 9% más de recuperación cada vez que nos echemos unos reparadores esto incluye cualquier tipo de reparador el de araña el chiquitín y el rojo el grande bueno aunque el grande nos reparamos todo no pero por ejemplo hay mecas que no se reparan del todo esto hay que tenerlo en cuenta y también nos incluye lo del Tinted match que antes dije que no o aunque no lo sabía pero bueno aquí lo pone también recojamos paquetes dentro de tinted match siendo me siendo mecas también nos recuperaremos más. ¿Cómo funciona esto? De manera resumida, usas alborada, uno de los módulos con el que puedes mantener una bola aquí en el suelo pegada y tú estás cerca, esa bola hace daño a los enemigos de alrededor. Y al hacer daño, ese daño se ve redirigido alborada y esto genera escudos en alborada. ¿Vale? Y depende si sois varios enemigos que estáis cerca de esa alborada o el grupo de enemigo de la alborada, ese grupo se va a beneficiar de estos escudos y si se lleva esta... Pasiva de mecha, esos escudos se ven potenciados. Hasta un 15% más Esto lo estuve probando con varios mechas para ver qué tal funcionaba Tenéis que tener en cuenta que aquí pone Excluding module, quiere decir que excluye Los módulos, cosa que he intentado Probar por ejemplo con Neutron, que tiene un módulo De recuperación de escudo cada vez que Pega con las, con las bayonetas Y siento que no, le, no me ha servido de mucho O directamente no me ha servido Por ejemplo, he probado esta pasiva con Firefox Cada vez que hago la Q, hay un módulo que también Tiene Firefox que te ayuda a recuperar un poco Más el escudo, y otro que no o sea, tú de base cada vez que la dejas en la Q con Firefox te da un escudo. Pues esta pasiva hace que ese escudo base sea un poco superior. No es la gran hostia, no va a ser la panacea porque si no Firefox ya estaría demasiado chetado también. Pero sí que te ayuda un poquito más y si encima llevas el otro módulo este de Firefox que os digo, pues se sumaría el, el escudo base... Más lo, de al, más lo de alborada, más el, el módulo de escudo, ya que solo estaríamos afectando al escudo base, ya que no se suma el escudo base más el escudo más luego lo de alborada, no es lo mismo, no es la misma ecuación, por así decir. Y luego hay otros, otros mecas que también se recuperan en escudo, por ejemplo, a la hora de recargar eh, Trio Fenders, no lo he llegado a probar, lo quería probar, pero como tuve problemas con el ordenador, pues ya queda en vuestras manos. Y ahora pasemos a hablar sobre la última incorporación a este querido juego. Y con todos ustedes, la recién salida hoy, fresca, norma. Mm, yeah. Mm, yeah. Pues aquí la tenéis. Ya la veis, esto es lo que hay. Vamos a hablar sobre sus habilidades de piloto. ¿Qué tenemos de habilidad de piloto? Tenemos fem Fatal, que significa mujer fatal, quiero creer. Lo que tenemos con este personaje es que nos da un 7% de reducción del daño cada vez que nos ataque un personaje del mismo sexo. Y un bonus de daño, también del 7%, contra personajes del sexo opuesto. O sea, se... Norma es feminazi. <risa> esto es algo muy muy guau. Wow. Realmente es una habilidad que creo que nadie había pensado en ella hasta entonces. Pero bueno teniendo en cuenta que la mayoría de gente juega con personajes mujeres, porque Vita por ejemplo ahora mismo es la top, al lado de Yuchon, al lado de ahora Norma rara vez te vas a encontrar un personaje hombre hombre <risa> al que puedas hacerle más daño, ¿no? Pero en caso de que ocurra pues que sepáis que este piloto si lleváis a personaje mujer, hombre os puede... Vamos, si lo tiene a nivel, a nivel máximo, un 15% más de daño, ya puedes ya puede tener el mejor escudo. Como no hay un cannon lila o sniper explosivo lila, te revienta. Y como módulo de meca lo que nos proporciona esta mujer es Change Electroshock. Que lo que nos da que es por 7 segundos después de usar nuestra arma secundaria, que en caso de Voltu sería lanzar un rayo, tendremos un 14% más de daño en el próximo ataque primario, con un cooldown de 9 segundos. Se notará un poco en el, en el nivel de daño porque un 25% más de un solo golpe, pues sí que se nota. Que esperar a ver si la puedo comprar pronto, a ver si veo a la gente que diga más o menos su opinión. Ahora no, la pregunta es ¿qué personaje es mejor? Actualmente, para mí ahora mismo, eh, no le doy mucha prioridad a la pasiva de piloto, aunque a lo mejor le voy a comenzar a dar más prioridad, pero estaba simplemente subiendo los personajes de nivel para conseguir sus recompensas especiales. Pero claro, teniendo en cuenta ahora que esta mujer va a hacer más daño a los personajes hombres, Etcétera, etcétera, habrá que ir con mucho cuidado. esperan los directos de Twitch que os los dejaré por aquí abajo en la descripción. a fin de semana estamos jugando Super Mecha Champions y también a otros jueguitos. Y poco más, nos vemos en el próximo vídeo. No te olvides suscribirte y te dejo por aquí un vídeo interesante. Chao, chao, chao, cuídate mucho.